He aquí el pan de los ángeles, hecho viático nuestro, verdadero pan de los hijos, no lo echemos a los perros. Figuras lo representaron, Isaac fue sacrificado, el cordero pascual inmolado, el maná nutrió a nuestros padres. Buen pastor, pan verdadero, oh Jesús, ten piedad, apaciéntanos y protégenos, haz que veamos los bienes, aquí en la tierra los vivientes, tú que todo lo sabes y puedes, que nos apacientas aquí siendo mortales, haznos allí tus comensales, coherederos y compañeros de tus santos ciudadanos. Amén. Mis queridos hermanos, hoy la Iglesia celebra la fiesta, la solemnidad del Corpus Christi, la fiesta del cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, Jesús presente en la hostia y el vino consagrados. Ahí realmente está Dios. Aquí está Dios, todo Dios, totalmente Dios. No está una representación, está Dios. Es la fiesta que hoy celebramos como iglesia. Tendremos nuestros altares, la procesión con el Santísimo para alegrarnos, para dar gracias. Jesús dijo, yo estaré todos los días con ustedes hasta el final de los tiempos. Y efectivamente lo está. Está presente en la Eucaristía, en el Sagrario, con los brazos abiertos está Jesús dispuesto a recibirnos ahí está el Señor es la fiesta que hoy celebramos queridos hermanos la Eucaristía que cada ocho días celebramos ese momento sublime en el que Dios va a través de las manos de un pobre sacerdote pecador muchas veces Jesús se hace presente en el pan y el vino para ser alimento nuestro para que lo alabemos, para que lo glorifiquemos vamos a celebrar esta Eucaristía del día de hoy queridos hermanos con mucha fe también con mucha esperanza, celebramos aquí en nuestro país esta jornada electoral en la segunda vuelta. Yo quiero invitarlos para que oremos por esta jornada, que se haga la voluntad de Dios, que nosotros podamos dejarnos guiar por el Santo Espíritu. Señor, en tus manos nos ponemos. Gracias por todo. Gracias por estas bendiciones espirituales, bendiciones materiales. Gracias por tu presencia santa. Gracias, Señor. Por tu presencia sacramental. Amén. El Evangelio que hoy vamos a meditar está tomado de San Lucas capítulo 9 versículos 11 al 17. En aquel tiempo Jesús hablaba a la gente del reino y sanaba a los que tenían necesidad de curación. El día comenzaba a declinar. Entonces acercándose a los dos se le dijeron, despida a la gente que se vaya a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida porque aquí estamos en descampado. Él contestó, denle ustedes de comer. Ellos replicaron, no tenemos más que cinco panes y dos peces, a no ser que vayamos a comprar de comer para toda esta gente. Porque eran unos cinco mil hombres, entonces dijo Jesús, hagan que se sienten en grupos de unos cincuenta. Lo hicieron y dispusieron que se sentaran todos. Entonces tomando él los cinco panes y los dos peces y alzando la mirada pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los iba dando a los discípulos para que se los sirviera la gente. Comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les había sobrado. ...doce sextos palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, al Señor que primero cuestiona a sus discípulos. Vean, a ver, cuando los discípulos dicen, vaya, diga, esta gente vaya, Jesús cuestiona. ¿Y ustedes qué, qué, qué tienen para dar? No podemos quedarnos cruzados de brazos ante tantas necesidades. Los cristianos de hoy tenemos que dar una respuesta. No podemos seguir de largo como tantas veces lo hacemos... Ante situaciones tan difíciles que se viven en nuestro país, en nuestra casa. A veces creemos que la solución no tienen, la tienen otros. Ay, es que yo no puedo, yo, ¿qué puedo hacer? Soy yo. Pero mire cómo Jesús, con cinco panes y dos peces, parte el pan para la multitud. Desde el momento en que estamos, seamos capaces de soltar esos panes y esos peces que tenemos por ahí guardados, el Señor hará la multiplicación. ¿Por qué? Lo posible lo podemos hacer, sacar lo que tenemos guardado. Lo imposible lo hace Dios, que es la multiplicación de los panes. Bueno, mis queridos hermanos, pongámonos en la presencia de Dios. Recuerde hoy celebrar la Santa Misa, compartir, alimentarse del pan de la vida eterna, del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerde también hoy participar en la jornada electoral. El Señor lo bendiga, lo guarde y lo proteja. Un abrazo para todos, queridos hermanos.